Ya, ¿qué tal gente? <ríe> claro. Bienvenidos a un no, nuevo episodio de La Cuatro y Fuerza. Programa de Pago.cl donde dedicamos a hablar sobre videojuegos sobre el snow, Junto a mí me acompañan Tenecan y Metaru. ¿Cómo están chicos? Todo muy bien, gracias. Todo bien, todo bien, todo bien, bien. bien, bien. <ríe> Súper bueno el fin de semana, vamos. Va vamos, terrible te ruchao. Ya, Dale. Ruchao. Sí. Oye, eh, antes de comenzar, queríamos decirles de que... Eh, nosotros como prensa estuvimos invitados a participar en Festi Game, en el cual nosotros fuimos a realizar entrevistas, y los cuales se encuentran disponibles esta entrevista, todavía lo estamos sacando, en nuestro canal de YouTube, para que vean algunas de las entrevistas que realizamos a los invitados. Super. Dicho esto, vamos a, a resumir un poco lo que eh, ha sido la experiencia de Festi Game. Sabemos de que en, en, ahora en este momento está muy en boga todas las no. situaciones que han pasado. De, de que buscar un sonido de trueno de fondo cada vez que me la palabra. Claro. La palabra <ríe> <frente>. eh, sí. <risa> no, no, no busquen Fast en Twitter, no. No no, no, no, no, no. ¿Cómo se le ocurre? Así que eh, nos vamos solamente a limitar a decir de que eh, durante la siguiente semana vamos a estar hablando sobre eh, las posibles situaciones que hayan ocurrido. Pero es de larga data. sí Noticia en desarrollo, como no, siempre. No, noticia en desarrollo. Así que yo creo que por esta semana solamente nos vamos a limitar un poco a contar nuestra experiencia. Me parece. ¿Ya? Igual, a nivel, a nivel de experiencia, Fuani y Vatos son los únicos que asistieron. Tengan, obviamente, por razones obvias sí. no asistió. Y yo también a, a, hice lo posible por tomar un tren de alejamiento para no ir a festejar. Así que... sí <risa> No, ahí en... en, en... En ese sentido, Perdón. sí, eh, nosotros solamente asistimos el día viernes y sábado. ¿A dónde fuiste? Al Espacio riesgo. Ah, ya, gracias. <risa> Muy bien, <risa> no hay que decir la palabra con F. Sí, al Espacio riesgo. asistimos. <risa> al Espacio riesgo. Al evento. Y de los cuales eh, eh, fuimos durante la mañana del día viernes. Tuvimos gran parte del día, en todo caso, el día viernes. Y el día sábado eh, asistimos por mediodía. Eh, nos focalizamos en simplemente sacar la entrevista que nos quedan pendientes. Porque está muy lleno. Está abarrotado, mm, gente llamada. Y lamentablemente, yo ya no <ríe> estoy en condiciones como para asistir tres días al evento estando <ríe> lleno abarrotado. rotado fue hace 10 mm. años, pato. Ya, ya no estamos para esos trotes. No, ya no estábamos para no, eso. Aparte trotes. que. Pandemia igual, es como yo sí, igual todavía que se que Es un poco raro asistir a estos eventos eh, estando en las condiciones que no encontramos actualmente. Eh, y digamos que entre nosotros ya estoy como un poco reacio a encontrarme con tanto público. Sí. <risa> así que por lo menos eh, hubieron varias gente que querían asistir al evento, de que querían... Eh, conocer de más detalles, de que querían volver a reencontrarse en un evento y sí. digamos de que sucedieron varias anécdotas los cuales eh, no me extraña pero sí me da lástima pensando de que FestiGame lleva 10 años mm. y esta era la celebración de esos 10 años justamente entonces no, no me cuadra que festiguen como que no puedo decir que vayan en decadencia, pero sí que vayan eh, demacrando un poco la situación de su, de su marca, porque igual hemos visto grandes progresos, pero aún así se sintió bastante raro. No, no puedo decir de que fue una efectividad como, como nosotros estábamos acostumbrados. Claro. Eh, obviamente si sí, se meten en redes sociales Y yo creo que leyendo algunas noticias Van a tener más contexto de todo lo que está ocurriendo uh -huh. Y por lo mismo Lo dejamos con la impresión uh -huh. de cada uno Por nuestra parte, nuestra única impresión Es que Faltaron mucha, muchas Muchas barcas De las que estaban existiendo anteriormente Muy uh -huh. posiblemente eh, Sea por eh, por cosas que no se concretaron debido a que... Muchas cosas se concretaban durante la misma E3. Durante la realización claro. de la E3, ellos iban como organización... Y por lo menos podían entablar las negociaciones. Pero como no existió esta instancia... Y en estos dos años, igual como que hubo un cambio personal, cambio de gente... Al final yo creo que... Eh, no se dieron las condiciones para poder conversar estas cosas. Ahora, este es solamente opinión personal. Obviamente... Eh, hay más aristas de que puede estar ocurriendo y los cuales nosotros también lo estuvimos discutiendo a la interna y sí. ahí eh, como digo, posiblemente esto lo vayamos un poco más discutiendo en las la próximas semanas pero ahora como está todo en el, en el meollo <ríe> siento de que eh, hay matices oh. sí. hay matices en todo lo que ha pasado entonces, sí, yo lo único, lo único que puedo decir es que en verdad espero que la gente que haya ido lo haya pasado bien y bueno, seguimos nomás, decir sí, no, si eh, que a lo mejor. Es que justamente es, es, da una lata compararlo, este evento, con, por ejemplo, la semana pasada que se realizó el Evo y tienen un enfoque muy profesional, muy distinto, a pesar de todo, eh, considerando que eso, ahí está en pandemia, pero claro, no, son enfoques distintos finalmente. Claro. Eh, yo creo, yo siento que Chile, Chile está un poco en el medio. Esto es como, también es como nota súper personal, eh, uh -huh. pero estábamos conversando y comparándolo con Perú, por ejemplo. Yo sé que hubo gente de Perú incluso que viajó a Chile para poder ir a FestiGame a las competencias de cosplay, a ver a Mika Kobayashi, entre otras cosas. Y eso es porque yo creo que Chile está un poco ahí como en el punto medio. Es decir, tenemos, miramos muy para arriba eventos como... Eh, la Comic Con de Brasil, eh, Brasil Game Show, Argentina Game Show, etcétera, etcétera, que son obviamente eh, top, top de, en cuanto a eventos de, de, de, no, de nuestro rubro en Latinoamérica. Y después les comentaba que acá en Perú eventos casi que no hay. Es decir, acá en Perú, por ejemplo, está más Gamers Festival, que también tuvo en formato online durante la pandemia y este año dicen que va a volver, pero todavía no lo tienen anunciado hace como seis meses y todavía no, no pasa nada. Eh, así que sí No sé, yo creo yo creo que como está Chile está un poco en ese limbo Como entre que quiere ser que Quiere tener eventos grandes Pero como que realmente falta Organización, faltan recursos Falta que las marcas se pongan Con cosas, no sé Ahí yo digo que, obviamente que eh, mucho más Yo creo que con Metaru podemos compartir de Que recursos no es que falten Mira mm. Era, Espérate pero es que yo estuve ensayando al vídeo y toda esta parte, así que esta es la parte que tú me preguntar. Metaru, ¿y tú qué opinas? <risa> <risa> Metaru, ¿qué opinas <risa> al respecto? Mira, Editorial ahí. abierta. Editorial abierta. Editorial esta parte voy a poner mis lentes de... <risa> Las opiniones invertidas en este programa son de exclusiva Quiero... responsabilidad de quienes la emiten. No, no. Muchas gracias de... por el disclaimer. Eh, son mis lentes de... Prefiero omitir comentarios porque eh, la verdad yo creo que no resiste análisis. No. Eh, cualquiera que haya ido sabe perfectamente cómo fue la experiencia. Son individuales. Hay gente que fue a sacarle fotos a los cosplays, a comerse una o sea, hamburguesa de 10 looks en el piso y obviamente a lo que la gente pagó probablemente va a estar feliz o mal o da lo mismo y todo eso es irrelevante porque va a pasar de nuevo el público no es crítico, las organizaciones la productora tampoco nadie las cuestiona ¿cachai? la gente que como nosotros que tienen como ya un grado de o sea, ni siquiera hablo como a nivel de comunidad eh sino que Gente que ya tenemos como años de rodeo en esta cuestión. Desde Ficción 2000 allá en, el año, en la estación uh, Mapucho. 22 años che. atrás. en Paua, mi, así, mi, mi, mi rodilla gritó en este momento. Mira, si te dolió por la festividad no te dolió más todavía. ¿cachai? La te, acaba, te acaba de dar un aneurisma. ¿cachai? Pero, de nuevo, no resisten análisis. Son cosas que hemos visto a lo largo de 20 años. Antes existía la dinámica donde... Eh, PestiGame anuncia que este va a ser uno de los años donde va a ser un mal evento, ¿cachai? ¿Cachai? Entonces es como, para esta versión, podríamos decir que es más... Yo no fui, y yo, no yo no hubiera recomendado a nadie ir, ¿eh? ¿cachai? Mm. Si me, si me regalan un puesto, uf, yo voy feliz porque la cantidad de plata que se hace ahí, el público que va a esos eventos no es el público que te va a cualquier otro evento como no sé, por la Feria free o cualquier cosa así. Las oportunidades de plata son caletas, mm. son muy buenas, ¿cachai? Aparte todos sí. vimos en la cantidad de gente que se movió. Sí. como ahí, ahí salió un comunicado al respecto. ¿Cachai? A nivel de público yo lamento que sea que gente esté pagando 20 lucas para ir a hacer un cosplay a la concha de la lora ¿cachai? Y que, que se valoren tan poco como para pensar de que este game es el espacio para ir a hacer un evento de cosplay. Mm. ¿Qué? Mm. O sea, para, para hacer la dinámica del cosplay, que la paséis mal, que te traten como el hoyo y que los baños estén llenos, ¿cachai? Porque en realidad, de nuevo, ¿espacio de riesgo? Bueno, en Santiago existe un gran problema de espacios de. de, de, de eventos, de eventos, eventos, sobre todo. ¿cachai? Espacio sí, riesgo sí, sí. hoy en día, todavía te lo venden como el espacio más grande para hacer un evento y probablemente sea cierto. Porque en el fondo no se me puede venir a la cabeza otro lugar más allá que no sepamos, la FIDAE. ¿Cachai? El, el, el, el ex aeropuerto para poder costear un, un, un evento grande, hace pero grande, yo te hablo, donde estacionar un avión adentro ¿Cachai? Y ni eso. Mm. Y ni eso existe, porque el problema siempre va a ser que la ciudad no está diseñada para que se muevan mu cantidad de gente en una dirección. Mm. ¿Cachai? Entonces, claro. ese es un problema de logística que va a ser endémico de cualquier evento que se, se las quiera dar de grande. Sí. Porque el es de un evento en el Espacio Rosco está diseñado como para 10.000 personas, porque no dan los baños para eso, no dan los estacionamientos para más que eso, etcétera, etcétera, etcétera. Y los eventos que usualmente se hacen en el Espacio Resco son eso. Mm. O oh, Feria del Camionero 2020. ¿cachai? ¿Cachai? Eso, eso es lo que se hace ahí en el Espacio Rosco. Sí. Mm. Ahora, sí. ahora, lo que se hable de contenido, lo que se hable de, de, de, de organización y los problemas y todo el ¿Sabes qué? Todo eso da lo mismo, porque siendo súper cínico... ¿A quién le importa, weón? ¿A quién le importa? Porque la gente dice, ya van a llegar los gamers a hacer un evento más bacán en todo el asunto. Pero las marcas no los van a apoyar y la gente no va a ir, ¿cachai? La gente por mucho tiempo alegó de que la Comic Con era un desastre... Se hizo la Comic King y te apuesto que no llevó ni un tercio de la gente que llevaba. ¿Cachai? Y después la Comic King tuvo sus propios. Eso publicas. siempre es verdad. ¿Cachai? Habla la gente, habla de, ¡Ay, pero por qué no traen cómica a la Comic Con? Porque anda a la Feria del Libro, pues, Ahí hay cómics, hay autores nacionales e internacionales. Mm. La gente no va. No la va. Y la Feria del Libro. La Feria del Libro es gratis. O sea, acá el tema no es. el No es tanto el contenido, sino cuál es el enfoque que se le da. Y yo le doy toda la razón a un comentario que vi en Twitter que dijo. La Festi Game, la Comic Con, todas esas weas. Son ferias comerciales, son un comercial gigantesco por el cual tú más encima pagáis y pagáis contento, ¿cachai? Y te vais con la sonrisa a oreja, deja porque llevaste tu cabrón chico a, a chicos, cansarlo y que se te deje de huepear, ¿cachai? Si vos te quejás mm. porque esta web es mala, no hay opciones, porque las opciones que hay están efectivamente orientadas al público nicho y el público nicho, ¿cachai? O el público especializado, no nicho, el público especializado, que somos tú. Eh, que es el en ¿cachai? O cualquiera, de probablemente la gente que va a escuchar este eh, evento Va a ir, pero no te llenan una agua con 45 mil personas mm. Y eso a, a las marcas es lo único que le importa Claro mm. y, ahí, eh, ahí, y cualquier sí. análisis muere ahí Sí No, por eso no, Me parece, eh, me parece eh, acertado mm. Por eso, eh, es son muchas las críticas que se pueden hacer pero justamente el enfoque lamentablemente ya no está dirigido a gente como nosotros. Entonces, no, hace rato. Sí, hace entonces, rato. por mucho que queramos apelar al respecto, lo único que se puede hacer es eh, ver cómo las marcas pueden llegar y pueden mostrarse interesados al público nicho. Y, y eso es una discusión un puente que todavía no se arma en, en su totalidad. Está en proceso. Para muestra un botón, ¿te acordáis cuando trajeron a Jessica Nigri? Sí. ¿Te acordáis lo que le gritó al público? Sí. No, sí. es Ese es el público que va a esos eventos de mierda. Mm. Ese. No nosotros. Mm. Jessica mm. Nigri te va a cualquier otro evento, oh, Me desbloqueaste un recuerdo, pero terrible. Bueno, el, un, un, ¿Te llevaban te al choda a los eventos? A bardo. Ese es el público que, lleva, que va a esos eventos. A ese mm. público va a ese evento. ¿Cachai? Entonces... Nosotros no tenemos nada que hacer. A lo mejor si yo tuviera un hijo y tuviera que llevarlo a, a que se aburra el hueón a jugar cualquier, no sé, po, cualquier cosa, bacán. Pero yo, personalmente, como consumidor o parte de una cultura que yo le veo a la hueá más que apretar botoncito y jugar con bonito, ¿cachai? No está ni ahí con esa weón. Sí, es terrible, <ríe> terrible, terrible, terrible. Me podéis regalar una entrada y yo te digo, chao, gracias hermano, estoy bien. Y eso lo hizo, festigué. Efectivamente mm. se deshizo regalando entradas. Último día después de todas las.. hasta el día 14, que era el último día del evento, tenían las preventas abiertas. Mm. Entonces es como. Y después había gente quejándose de por qué pusieron preventas de 40% de descuento para ir a comprar la entrada. Y si después había gente que se, se desgastó en comprar la primera preventa, que era con 40% de descuento. Ya, entonces al final da lo mismo hermano, da lo mismo da lo mismo yo me siento mal por sí. la gente que fue y la pasó mal porque de verdad hubo mucha gente que la pasó muy mal, sí. claramente no era el espacio para estar con tanta gente alrededor, con toda la bulla que hay como tú dijiste Pato, probablemente fue una experiencia más desagradable con momentos buenos que cualquier otra cosa mm. pero a la larga es como no sé, mm. nosotros emocionados hace un par de meses atrás porque íbamos a ir a la brasil game show ¿Cachai? Y aunque, lo, y aunque al final no decidimos no ir, igual hubiera sido bacán ir, porque bueno, hermano. En la experiencia. En la experiencia de ir a mm. un evento, este, compara lo que te, te sirven acá. Sí, sí, no. Ahí yo recomiendo y yo creo que la opinión general es que si tienen la oportunidad, vayan a un evento afuera. Y se van a dar cuenta de toda la diferencia que tenemos con los eventos de acá. Eh, sí Coincido. Oye, me voy a sacar los lentes de. Sí, noticia? dale, dale. <risas> sí, vamos, vamos con las no? noticias. Pasemos, sí. pasemos. Ya, antes de pasar por las noticias. Eh, y este es el, el momento opcional que quisiera hacer. Lo que compramos en Game. <risas> dale. Porque surgieron. Habían varias cosas bonitas, a decir verdad. Eh, entre ellos, estas maderitas. Que se ven como cartuchos de Kirby, de, de Mega Man. ¡Ay, oh, hermoso! Que están hechos por los chicos de Drone Drone CL eh, Los voy a seguir al toque Sí, ahí tienen en el Instagram lo pueden buscar como Drone CL eh, Están bastante Asequibles Y tienen distintos diseños No solamente de videojuegos sino que también de anime Porque el enfoque también de FestiGame Este año fue más surtido que años anteriores Surtido de una forma de cine una <risa> forma elegante ¿Cómo se escribe, pato? Drone eh, D-R-A-W-N-C-L. Como dibujado. Tira, tira, tira, tira, tira. Ah, ya, ¿No? ya, ya. Ya lo encontré, ya lo encontré, sí. ya lo encontré. Ahí está. Y también eh, hay dos chicos que le, le compramos poleras. Uno fue a los de Kaiju Serigrafía Que hacen diseños muy llamativo y con colores neón. Así que bastante buenos. El pato dijo: Neón, mío. Nío, sí. Oh, de One Piece. Sí, Qué de nice. One Piece de, de Zoro y la Fony se compró de Nana y Sailor Moon. Y también uh, a los de. Los de Plaga. ¿Plaga? Sí, Plaga. Que tenían bastante buenas poleras, en una de esas de al, al litio. ¡Oh, qué hermoso! Que el Ramen King Está bastante bonito el diseño Así que muchas gracias a los chicos Que nos atendieron sumamente bien Qué hermoso Y, y nos dijimos que éramos prensa, por lo mismo A <risa> ver si nos atendían bien ¿Viste? Es, que nosotros, nosotros, es, es curioso porque nosotros somos públicos De ese tipo de cosas, ¿cachai? ¡Claro! Siento. A, a, a eso me gusta, a, a A los buenos Remembers y mira, lo único que puedo criticar Esto es lo más bonito que encontramos Dentro de las cosas que están vendiendo de los 10 años FT Game. <risa> <risa> Un llavero Que decía 10 años y la, Bueno, a la gente que compró el A la gente que compró el ¿Cuánto se llama? ¿El, el, el Game Pass? El pack, no, ¿cómo, el se, game? ¿Cómo se llama? No, el Game Pack el, Ese, Game Pack Le estaban pasando una medallita Sí <risa> Una medallita Sí, una medalla por los 10 años Pero, Una moneda Suena, suena ver, como canción de cumbia. <risa> Sobreviviste, hermano. Claro. claro. Gracias por pagar la colegiatura. Familia Ay, Pero sí. Ya. Eh, ahora sí. Procedemos. Sí, ya fue harto disclaimer con Festi. Muy bien, muy bien. M más de lo que merecí, así que, pavo. ¿Harto yo? Dale. Sí, vos, tú habías dicho que querías partir. Ah, también parto yo también. Pues esta semana, como decía, no tenemos tanta noticia terrible. De hecho, hubieron cosas bastante buenas. No todas, no todas. Igual algo, algo cosas, algunas cosas malas pasaron. ¿Ya? Eh, en el mundo, no estoy hablando a nivel local, pues ya matamos el tema. Eh, seguimos en el año de las secuelas que genuinamente nadie esperó ver porque si ya estábamos para el pico con las anónimos que se anunciaron que van a tener secuelas y eh, anti Stocking eh, algo que de verdad sorprendió a todo el mundo y porque literalmente fue un leak que se filtró antes de tiempo fue que la franquicia de Alone in the Dark que mm. eh, para la gente para los jóvenes que no sepan fue uno de los primeros que sentó las bases para lo que se conocería en su momento años después con Resident Evil como el Survival Horror Sí. Las aventuras que estuvieran más orientadas en el, en el en el tema del horror y de la incertidumbre y del, del, del horror y el terror uh -huh. ¿Y, cómo, ¿Y cómo vuelve? vuelve No como NFT, sino como un juego, re una reimaginación del primer título para PlayStation 5 oficialmente y uh -huh. casi y, y no sé si exclusivamente pero sí... Eh... Anunciado por el mismo blog de PlayStation durante un stream que hizo THQ Nordic. Que la THQ Nordic es yeah. eh, una empresa, un estudio slash publisher bastante grande. Que desaparecieron por un tiempo, pero ahora volvieron. Y las imágenes que se mostraron en este trailer fueron bastante buenas. Fueron una un setting que está basado más en, el, en los años 20 en el Estados Unidos del Sur. Con harto jazz. Harto... Harta... Eh, alejado de quizás los tropes que se han, se han venido mostrando en el último tiempo con el tema del terror, que es como la clásica de los monstruos, el body horror, como los mm. Jumpscares Y por bueno, lo que se puede ver es bastante bueno. Bastante... Sí, tiene un buen toque. Mm. Tiene la, la música, sobre todo el ambiente, se da muy bien, por lo menos es lo que se mostró en el trailer. Claro. Sí. Ahí, eh, claro, tal como lo mencionaba Metaru, eh, se había filtrado un poco antes de un streaming que realizó THQ Nordic que mostraba algunos de los títulos que se venían pronto y que estaban siendo desarrollados por ellos. Entre ellos que habían recuperado algunas licencias y algunos juegos o algunas temáticas que eh, anteriormente eran bastante populares pero que de, se, se dejó de lado por, obviamente, por, por popularidad. Uh -huh. la, o sea, para la gente que no sepa eh, Alguien de Dark siempre ha estado como presente En la PSX hay un juego que Fácilmente eh, Rivaliza lo, con los grandes que existían en ese entonces Que eran Resident Evil Y eh, uno que está más orientado en el tema del horror Que es Silent Hill, Silent Hill. Mm. Que de hecho eh, en, en la versión de Playstation También tiene su propio sistema de iluminación Con el eh, y todo el tipo Con todo el rollo Porque también es todo la franquicia siempre está como asociada a un aspecto tecnológico bastante importante eh, tiene un, la versión de PS, la versión de playstation incluso tiene un port para game boy color que ni siquiera debería existir pero es, <risa> es bueno para lo que podría para lo que puede hacer una game boy color es bueno mm. ahora cuánto miedo puede dar una game boy color no sé pero mm. de transite, Vale la pena revisarlo, aunque sea con un log. Sí. Ahora, lo, lo que estuve leyendo, y no sé si sea cierto o no, es que esto es más como una reimaginación de lo Nintendo Dark, porque eh, se van a tomar como algunas libertades en cuanto a la historia, e inclusive parece que se van a reescribir algunas cosas. Exactamente, no es, es, va como de la mano de lo que se está haciendo con los Resident Evil, como, como actualizar la historia, actualizar el setting, porque. Bueno, para la gente que quizás no lo conozca, el primero igual es bastante antiguo, es como de los primeros juegos que están utilizando personajes completamente 3D en fondos pre renderizados y por ende como obviamente no, no, no se podía traducir uno a uno, mm. pero sí mm. promete hacer una muy buena experiencia y por otro lado, igual lo otro que quizás llama mucho la atención, que no se sabe, pero por lo menos se asume que es un exclusivo de Play 5 claro ya, ya empezamos con esto, primero, finalmente, saltos generacionales, donde ya no existe una versión de Play 4, no existe eh, una retrocompatibilidad, sino que derechamente va a ser Play 5 y... Xbox si no nos... Series XS y PC. Exacto. Sí, pero mm. todo generación actual. Exacto, ya no hay, ya estamos, como los desarrolladores ya se están dando cuenta también de que no hay... No hay... Mano, si queréis, como realizar la visión que tú tienes con tu proyecto, hay que empezar a enfocarse exclusivamente en las generaciones más nuevas. Mm. Eh, eso por un lado, con vendedor vamos a tener más noticias más adelante. Mm. Eh, una noticia que sí, quizá, no, no sé si es penca, pero sí es triste: que eh, sí. eh, los chicos de Dotemu anunciaron lamentablemente que el Metal Slug Tactics este juego, esta nueva versión del el juego que escucha quien no me Metal Slug eh, va a estar postergado hasta el 2023 y esto mm. es, esto es ya igual de nuevo entramos en el juego, de que se, se retrasa, después de que todo el mundo quedó sorprendido de que vamos a traer un nuevo Metal Slack, esto fue, pero no en el 2021 Entonces, ¿En serio? No, no verdad y, por eso mismo, como que había pasado muy piola Después la gente se empezó a acordar Que, oye, ¿qué pasó? Que el de las Tortugas Ninja le fue tan bien Y tal cuestión, etcétera, etcétera, etcétera Pero, lamentablemente eh, Bueno, por, por temas más que nada de logística Según lo que por lo menos ellos denuncian Es un tema de que ellos prefirieron darle un poco más de tiempo de desarrollo Para entregar un mejor resultado Mira, lo cual sí, sí yo iba a decir que no habíamos tenido noticias en casi todo el año del juego y por lo menos sí, me alegra en parte de que siga vivo el proyecto ya estábamos temiendo de que el proyecto se hubiera dejado de lado tal como suele pasar pero por lo menos ya hay expectativas y por lo me y ya también se nota de que están preocupados de que salga como un buen producto sobre todo considerando lo que le pasó a la tortugas ninja ¿sí? Sí. Mira, sí ¿Sabes lo que también está aún en un limbo? Porque no se ha anunciado, no hemos sabido de nada de ellos El Advance Wars mm. Sí, también está en un limbo ahí, más o menos De nuevo, fue como, ups, guerra en Ucrania, ups Quizás no es un buen momento para sacar un juego orientado en ese setting ¿achai? Menos si lo ponemos como algo bonito Pero igual, Metal Slug es un título completamente aparte Y bueno, por suerte, por lo menos esto confirma que el, el título todavía existe eso sí. es como lo más positivo que se puede sacar de todo esto. Lo malo es que esta fecha del 2023 tampoco tiene una fecha específica. Solamente dice 2023. Sí. Podemos esperar aquí hasta la siguiente Navidad. Por lo menos. Claro. Por lo menos la <risa> cinemática del anuncio es muy bonita. Y el arte de... Eh, no me acuerdo cuánto se va. De, de ese Luigi. es No me acuerdo su nombre real. Yeah. Definitivamente le agrega un toque aparte a todo esto. Sí, en la intro es muy buena. Ya, yeah. Esa, otra, esa es otra de las noticias Ahora, esta noticia eh, ya, Voy a ir con esto, pero con un poquito como comentario Porque eh, w 4 Games Es una iniciativa Slash estudio de desarrollo Que eh, se funda y, O sea, primero se anuncia ¿cachai? Por un par de gente que está relacionada Con a, a, todo el mundo del desarrollo Específicamente Relacionados al motor De Godot ya, Para la gente que no sepa, yeah. Engine es uno de los motores de desarrollo que eh, es de la, toda esta movida de la open source ¿cachai? que está siendo desarrollado como una alternativa para eh, todo lo que es Unity y Unreal Engine. Unreal, sí. ¿Ya? Y que a pesar de que igual es todo un esfuerzo comunitario y todo el asunto, todavía ha sufrido el, cosa, el problema de que no ha tenido el apoyo que se merece o que necesita para. Como progresar a nivel de a un, a, a un nivel que a la gente pudiera decir que estándar eh, de es idiota. realmente una alternativa, claro. Mm. Caché, todavía es como, ¿cómo decirlo? Es como visto todavía, por entusiasta. Todavía, todavía es algo muy nicho. Mm. Ese es el tema. Todavía es muy nicho. Claro. Hay un desarrollo constante hay un esfuerzo comunitario por potenciar que todo esto, pero por ejemplo, no hay ningún título grande ninguna franquicia grande que lo haya adoptado como para darle el espaldarazo mm. por varias Perfecto. razones por problemas porque o sea, la gran mayoría de estos, de, de, estos, de estos motores o estas iniciativas open source es que si bien es cierto todas las herramientas están para que tú puedas eh, realizar tu proyecto tú tenés que saber cómo configurar todo de un principio porque no hay un equipo de 100.000 personas desarrollando plugins y todo el asunto para solucionarte todos los problemas de la vida como si sí pasa, por ejemplo, claro. en Unity y en Unreal. Para cualquiera que en algún momento haya tocado, por ejemplo, un emulador de, no sé, de PlayStation o de Nintendo 64 y que tenés que jugar con todas las opciones para poder lograr la opción correcta, que para que todo se vea como, como, como corresponde y todo el asunto, va por ahí. Esa es la experiencia que te entregan este tipo de motores de desarrollo. Mm. Eh, no, no es una experiencia terrible. ...todos estos motores están desarrollados precisamente para que sea todo más fácil... ...incluso para que ni siquiera tengas que saber programar... ...no concretamente así como... ...como la típica escena del hacker así apretando botones... ...que sale un código en blanco y, ne y negro... y verde en la batería, no... Eh, ...igual esto es una buena... ...una buena iniciativa... ...siempre lo es, porque... ...comparándolo con lo que pasa con otros motores... De, ...o sea, con otras herramientas que hoy en día son... ...más estándar, como por ejemplo Blender... ...para el modelado 3D... Mm -hmm. Todo este tipo de alternativas siempre son muy buenas. Porque escapan a todo este problema que existe hoy en día con el con el desarrollo de software pagado, que es una barrera y que impide que la gente pueda llegar a como desarrollar carreras si no estáis gastando 200, 300, 400 dólares en software. Y ni siquiera en software, en claro. licencias, que después tenés que estar renovando todo el tiempo. ¿Te das cuenta? Sí. Así que, eh, me imagino, bueno, Terengan, no sé sea, a lo mejor que me puede como... No sé si existe a nivel de composición o producción de música o de sonido algo similar La verdad es que eh, O sea, en, en, en producción musical igual hay artes alternativas gratuitas Sí hay artes alternativas también en las que, claro Lo que pasa con los motores de videojuegos como Unity y Unreal es, Si no me equivoco Es que cuando tu juego hace de cierta cantidad de plata para arriba Tenés que pagar mucha plata por las licencias no sé si en Godot, en Godot pasa eso. No, Creo que no, verdad, ¿no? La verdad es que no. esa, esa es la alternativa que se plantea. Que Godot sea la alternativa mm. donde tú podías hacer lo que tú quieras y se te dan las herramientas todo el asunto, pero tú no tenés que pagar una licencia después. Y no tiene un real como tú dijiste Claro. Eh, mm. Después de cierto punto, tú ya tenés que pagar una licencia comercial. Mm. Y no es una, solamente una licencia, sino que tenés que anda, entregar un cierto porcentaje de royalty. Ahí, por ahí es por donde ganan la plata ellos, básicamente. Y eso, bueno, también la gracia es que Godot está más orientado específicamente al desarrollo de videojuegos, siendo que Unity y Unreal ya se están expandiendo a más, a otro tipo de mercado, tanto en producción cinematográfica, en el caso de Unity se utiliza más para el trabajo de interfaz, DVR, AR, etc. O Entonces sea, está como yéndose Incluso en Unity eso es un problema, porque la parte de desarrollo de videojuegos en sí es, se ha visto súper abandonada Comparada con, por ejemplo, hace poco salió una noticia que Unity firmó un contrato con el, el Ejército de Estados Unidos para entregar soluciones de software de lo Relacionadas con el desarrollo de, de, de programas, interfaces, etc. Entonces, como la gente que trabaja en la parte de desarrollo de videojuegos en Unity está súper abandonada se lo han hecho saber a la empresa y lo que supimos hace poco, que se aliaron con una empresa que literalmente es el malware. Entonces, como. <risa> Chimo, la crisis. Sí. Hoy, yo estaba cachando los videos, lo estaba colocando. Y dentro de unas cosas que se ha hecho con Godot, es el ex-Zodiac. Que es como un. Un alter del Star Fox de Super Nintendo. Exacto. Que está, en, que, eh, que está ahora en Early Access en Steam y que es sí. precioso el juego. <ríe> sí, es que ese, bueno, eso va de la mano también el hecho de que estamos viendo la época de si tu, si tu empresa, ¿cachai?, favorita, no ha sacado una secuela del juego que tú vas a venir esperando desde hace 30 años atrás, hazlo tú mismo. Sí. ¿Cachai? Es... ¿Por qué no? Claro. Eso habla súper bien del, del motor y de, lo, de las propuestas que se pueden hacer falta que justamente la comunidad crezca y, y este tipo de iniciativas que justamente son de que se formen fundaciones que quieran potenciar un poco más da un pie de que exista una comunidad sana y que exista más interés sí, al final sí. eh, que haya más de una alternativa siempre es bueno, es sano sí claro. por supuesto absolutamente Oye, eh, eso por el lado de Godot. Esperamos que las cosas sigan creciendo. Porque todas estas cosas crecen en la medida que más gente se mete. Y si ustedes. La gracia que tienen. Si ustedes les interesa el desarrollo y les quieren probar y cualquier cosa, bajen Godot. Vayan, pruébenlo. Sí. Yo personalmente no soy muy bueno programando. Así que no podría recomendar nada, nada en específico. Pero sí. en una mano. Siempre hay documentación, hay tutoriales. Nada. La, el alcance y la democratización del software siempre es algo bueno. Sí. Es más, sí, lo voy a, ir a probar. Lo voy a probar. A ver si lo puedo utilizar en algún Ludum. A ver si me corre. O en algún Jump. Claro. En el Ludum Un Game Jump siempre es una buena oportunidad para probar esas cosas. No vayan a aprender el programa durante el Game Jump. No. Vayan a, a aplicar cosas. No, no, no hagan como yo que aprendí Construct en una Game Jump. No. En fin. Oye, eso por un lado, eh, igual vamos a aprovechar de mandarnos saludo a la gente que nos está viendo el, el, el tal el se ve también ahí dando vueltas, está la, la Dai Valkyrie y la Funny siempre. Encantado de estar ahí, sí. encantado de ahí siempre en el chat. Y lo y creo que es la penúltima... No, la penúltima noticia que tengo para esta semana. un pequeño, muy entre comillas, pequeño, pequeñísimo, una incendio en la oficina de Nintendo. Ay, mamá. Terrible. Terrible, oremos, ¿cachai? Uh -huh. Eh, el templo está inconcluso. Eh. <risa> si bien es cierto, los reportes de los medios japoneses indican de que el fuego en realidad no pasó a mucho, se apagó el tiro con extintores antes de que llegaran los servicios de rescate y nadie salió lastimado. Mucha gente especula que eso se debió a, a, a dos razones, o una de dos razones, una de dos. o trataron de hacer correr el celda 2 en la Switch eh, que existe ahora. <risa> O, o incluso el de Wii U. Uh. Y por eso se es que cancelan. El Zelda nuevamente va a ser <ríe> para el próximo año. O, por otro lado, están componiendo la música de Splatoon 3. Chanta. No. <risa> con incendio. Uh. Shit on fire. que Así que eso una noticia interesante también con, con los lanzamientos que se van a ver ahora, con lo, considerando que tuvimos un directo de Splatoon 3 que se viene si, sí. creo digamos, que sale la otra semana, o la subsiguiente no, van, van a, va a haber un evento creo no me acuerdo, tendría que revisarlo pero en cualquier caso probablemente Splatoon 3 es una de las razones para tener una Switch sí, sí. El, el 9 de septiembre sale el juego mira, ahí está Sí. Es, es, lo más terrible es que probablemente es una de las razones para tener una Switch y para pagar la suscripción online de la Switch y para comprar la, la OLED uh, no sé, yo no le recomendaría nada de comprarse una Switch si tienen una mantenga en esa nomás sí, no, yo tengo okay. todo y las dos están guardadas <risa> Eso es terrible, Me por terrible. Morir. claro Oye. <risa> Oye, sí, me compré la otra porque me faltaba una Joy-Con. Me sale más barato comprar una Switch que comprar una Joy-Con. <risa> Oye, y ahora que las Joy-Con son compatibles con Steam, hoy como... Uh, Retroar. Oye. Oye, la última noticia. ¿eh? Ya, y con esto la matamos. Y eso se viene anunciando hace rato por leaks y por filtraciones y por todo, hasta que finalmente, finalmente... Eh, hace como cuatro días atrás, la cuenta, la cuenta oficial de Fortnite lo anunció. Se viene el Cocoon al Fortnite. El eh, Cocoon campeón, finalmente. Goku, campeón, ¿cachai? en el auto, ¿cachai? Rico Morty, Bleh, ¿cachai? Striderman, ¿cachai? Pero el Goku, hermano, Goku campeón, hermano, vamos, ahí está. De hecho, mientras hago este stream, estoy instalando Fortnite. Gracias a, gracias Conexión de Anchabanda por, por cumplirse ese deseo Por darme esa herramienta Oye, eh, si bien es cierto, eh, hay un stream Que está ya arriba en YouTube, ¿cachai? Sí. Donde van a hacer el anuncio oficial de qué es lo que va a, a pasar con Dragon Ball Super Ojo, no Z, Super eh, ¿Cómo es...? Obvio, y como digamos, cualquiera sabe Con todo el interés que hay alrededor de esto Porque ha habido mucho interés sobre el hecho de que Goku salga con escopeta eh, Ya uh -huh. hay una filtración De qué específicamente va a ser El contenido que va a haber en este update eh, Ya sabemos qué personajes de Dragon Ball Super Van a estar disponibles Que es Kings, por ejemplo, básicamente eh, hmm. lo, lo decimos Lo tiraste ya sí lo, lo estoy colocando lo, en el video Ay acá que yo dije yo los vamos a guardar mejor para mantener la sorpresa, pero bueno, vamos a tener al Goku, al, vamos a tener a Vegeta, a Bulma y a Virus Vamos a tener, parece que las skins van a tener como este sistema donde pueden optar a versiones alternas, donde vamos a tener Super Saiyan, Super Saiyan God ahí con el pelo azul, eh, qué más, y vamos a tener cosas como eh, la habilidad para utilizar Kamehamehas y la nueva voladora, vamos a tener un mapa especial, sí va a poder montarse a Shenlong exacto, va, va, va, a ser, va a ser un evento como corresponde y como lo que se merece Dragon Ball Super así mm. que, Kokun yo, yo sinceramente yo me veo me veo jugando Fortnite por esto no sé si me alcanzará para comprar la skin pero yo, el hecho de que podáis hacer como emote el, eh, el baile de, de la fusión, yo creo que va a ser como una de las cosas más interesantes <risa> yo creo que se fusionen los monos ¿Cachai? Pero como que podías... No, pero ver. Vegeta, con Vegeta con escopeta es un sí, evento. Con sí con con ¿Y Goku con Minigun? Ahí, al todos lado a Achte imitando la vida. Yeah. No, oye, uno de los... <risa> vida que imitando a sí. oye, oye, y después de esto, ¿por qué no One Piece en Fortnite? Oh. ¡Ah! Ahí nos vemos. Dos barcos para Ahí. el... Sí, me sorprende que no hayamos tenido que ver esto en no los La verdad. Sí. Eh, todo, hubiera sido quizás más grande que Naruto, pero bueno. Es frío. Ya, y como dije, eh, el, el trailer para el anuncio tanto de, de las skins como del gameplay, porque esto va a incluir un, un evento en sí, eh, va a estar disponible en 7, 7 horas. Sí, a es las 4 de la, 4 mañana la... la mañana lo van a estrenar. Y chileno, Así que si quieren por alguna razón estar despiertos a las 4 de la mañana para ver el lanzamiento de esto, pueden ir al canal oficial de Fortnite, que es donde va a estar la transmisión Les recomiendo como siempre bueno. que en este tipo de eventos, no lean el chat No No lean el como chat siempre. Como siempre sí. Evitar los chats de YouTube siempre sí. es un, su salud es más importante Claro. Si quieren tener la, la vista previa antes que todos los demás, pueden visitar fortnite.cl y depositar en la cuenta de Paypal mm -hmm. En fin, esas son las noticias que tenía. Yo traté de traer cosas buenas esta semana, después considerando de lo, que, de lo otro que hablamos. Que... <risa> ya, ya, le dije el paso. De lo otro que no vamos a volver a hablar. No, ah, no, no, no, no, quiero no, que se caiga el stream. Ya, en fin. <risa> Tengan, te cedo la palabra. VTR Ya. <risa> ah, dijiste la palabra de cumpleaños. ¿Va, va, vamos entonces. Eh, yo tengo poquitas noticias también, así que la voy a hacer corté, yo creo la primera noticia tiene relación con algo bastante similar a Fortnite, que es PUBG. Oh. Que al igual que Fortnite, está haciendo conciertos eh, virtuales hace mucho rato ya. Y eh, el último concierto virtual que se llevó a cabo fue el de Blackpink. Banda oh. de K-Pop, muy reconocida en todo el mundo. De hecho, ¿acaso suena en la radio, acá todo, rato. Eh, y además rompieron algunos récords. Eh, es verdad que el tema de los conciertos en los videojuegos es algo reciente, así que se, que se estén rompiendo récords, onda, casi todos los meses, no es extraño. Pero el récord de eh, el mayor concierto en un videojuego se rompió con 12.5 millones de personas viendo el concierto. ¡Wow! Que es muchísimo. De, de todo. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y esto, eh, bueno... Eh, es verdad que este tipo de cosas están bastante relacionadas con todo lo que tiene que ver con eh, el, el metaverso y eso Porque es como que están ahí bastante cerca, eh, en, en, por lo menos en temática Y MTV ¿Sí? nominó The Virtual, que es el nombre del concierto, como uno de los mejores conciertos en el metaverso Y eh, bueno, la verdad es que me alegra por, más que nada por el tema de que los conciertos hayan encontrado un nuevo, un nuevo camino en los videojuegos Así que, bacán en, en, bacán, bacán, bacán, el bacán. en el metaverso, porque como necesitan como cosas asociadas a la weá, a pesar de que es como. Pero sí, punto, no, es como. Metaverso. Es casi como por asociación el nombre. Pero sí. no no tiene nada que ver. Esa sería la primera noticia. La segunda noticia tiene que ver con el lanzamiento de un videojuego llamado God of War. Que estuvo, estuvo el Metadaro hablando un poquito de eso también. Porque reportes. Estos son entre, entre rumores y reportes. ...de que hay varios desarrolladores de videojuegos que estarían moviendo los lanzamientos de sus videojuegos... ...como el caso por ejemplo de eh, Marvel Midnight Sun... Eh, ...y otros que básicamente están retrasando los lanzamientos de, de sus videojuegos para el año que viene... ...por el lanzamiento de God of War Ragnarok. Yo creo que esto tiene mucho que ver con lo que pasó a principios de año con el Elden Ring... ...que muchos, se jueguero, muchos videojuegos se vieron opacados... ...por el lanzamiento de Elden Ring y el éxito de ventas, el éxito de mediático que tuvo el juego. Así que, básicamente, eh, Forspoken, Marvel Midnight Suns y eh, Harry Potter Hogwarts Legacy... ...o Hogwarts Legacy, en este caso, eh, serían los juegos que se estarían retrasando por el momento... ...para el año que viene, debido al lanzamiento de God of War. Ahora, el God of War estaría siendo lanzado el 9 de noviembre de este año... Eh, para, PlayStation y Play, eh, para PlayStation 5 y PlayStation 4 Así que si quieren chequearlo Esa es la fecha Me río porque habían dicho de Que iba a estar exclusivamente para Play 5 Pero tuvieron que retractarse Sí, no No, no igual para Play 4, todavía, todavía tenemos lanzamientos para PlayStation 4 Por lo menos por lo que queda del año Y hablando de PlayStation y de Sony En este caso Eh... Hay reportes de que eh, Spider-Man sería hasta el momento el segundo mejor lanzamiento, de, o sea, la verdad es que no hay, no hay muchos lanzamientos, pero le ha ido bastante bien de todos modos, pero todavía está siendo opacado por el lanzamiento del primer God of War en PC. El Spider-Man llegó, si no me equivoco, esta semana pasada a, ya, a PC. Sí. Y, y la verdad es que la calidad del porto ha sido bastante buena hasta hay, el momento, hay, aparentemente, hay, por los reportes. Sí, ahí tengo pendiente que nos llegó para reseño, así que gracias uh, por recordarlo ah, Así que nos no dicen no dice en desarrollo entonces. Sí, pero yo creo bueno, que durante el, lo que queda de semana vamos a echarle una mirada, vamos a, a revisarlo y vamos a dar una impresión general. Sí, pero bueno, la, el, el, por lo menos en cuanto a números, eh, Spider-Man llegó a un, a un tope de 66.000, un poquito más de 66.000 jugadores durante el fin de semana, mientras que God of War llegó a pasado los 73.000. Mm. Así que sí, eh, ahí alguna la, la ventana a fin de números. semana de lanzamiento. Correcto. Bueno. Y eh, vamos a hablar un poco de eventos ahora Ya que estuvimos hablando de eso al principio Porque esta semana Se va a llevar a cabo Magwest Que para la gente que no sepa qué es Mac West Es básicamente el evento de, medi de mitad de año Que eh, hace Magfest Magfest es uno de los eventos más grandes de Estados Unidos Relacionados con videojuegos Y especialmente con música también De videojuegos Y lo bacán de... Eh, una de las cosas bacanas que tiene Mac West eh, es que eh, es en la otra parte de Estados Unidos, sino, por eso se llama Mac West, porque Mac Fest es de, en una costa y Mac West es en la otra costa, así que eh, bacán. Y es del 17 hasta el 21 de agosto, o sea, parte eh, pasado mañana. Sí. Pasado mañana to y todo el fin de semana. Así que es una cosa enorme. Y la verdad es que estuve revisando el calendario que ya está para, para revisar. Creo que varias de estas cosas las la van a streamear. Porque el, el evento tiene de todo a estas alturas. O sea, está, está bien que normalmente se enfoca en música de videojuegos. Pero ahora tienen speedruns, tienen charlas, tienen torneos de videojuegos. Así que muchas cosas bacanas que esperar para este macwest. De hecho, algunas cosas interesantes que estaba viendo que tienen en el... En el, en el evento en sí Es algunas charlas, por ejemplo Del 8-Bit eh, Music Theory Que es un canal eh, una persona que tiene un canal de YouTube En el que explica teoría musical a través de eh, Música de videojuego Que es muy muy cool También, como decía, van a tener varios speedruns Van a tener eh, algunas cosas relacionadas Como con Comedia y cosplay Que es algo que yo por lo menos no he visto Así que quédate, que se estén haciendo, dando esas cosas Y el mismo viernes, este viernes va a estar tocando Button Masher, que si no lo saben quién es, es una de las personas que se ganaron el Grammy mm -hmm. eh, a mejor arreglo eh, de este año, que fue en colaboración de 8-Bit Symphony eh, 8-Bit Orquesta 8-Bit Big sí. perdón, con Button Masher así que este compadre es una bestia así que si quieren chequearlo después porque probablemente va a estar en stream o lo van a subir después a YouTube véanlo mm. Así que eso. Y hay un montón de otras cosas interesantes en el evento. Así que chequéenlo. Sí, va a estar eh, muy bueno. Ahí pueden revisar el sitio Mac West 2022. Uh -huh. te, MacWest 2022. MacWest.org. Ahí están los horarios. MacWest.org. Sí. sí. Y eh, creo que ahí está el, el Twitch que es MacFest. Sí, en el mismo Entonces, Twitch de sí. MacFest normal Van a subir las cosas Sí, así que ahí estén revisando Y obviamente eh, si quieren saber más información Está el sitio donde pueden revisar eh, Tanto los paneles Que está mencionando el Tenecan Como también los horarios que van a estar presentándose En el Main Stage Sí Buenísimo y la última noticia que tengo el día de hoy es una que me pasó Metaru a última hora porque eh, sabe que a mí me gusta esta, esta, este desarrollador en particular, que es Sunsoft. Sunsoft está desaparecido desde hace años y ahora aparecieron eh, diciendo que iban a hacer un stream para anunciar algunos lanzamientos que tienen para finales de este año y el próximo. Eh, la verdad es que Sunsoft es uno de mis desarrolladores, no diría que favoritos, pero sí sido uno que respeto mucho porque... Tienen una gran trayectoria, o tuvieron una gran trayectoria relacionada con la música y con Traspasar las barreras de lo que se podía hacer en las consolas en un principio De hecho mucha gente, hay muchos memes dentro de la comunidad como de música de videojuegos de del bajo de soundsoft Porque bueno, ahí hay, de, hay, hay detalles, detalles, detalles técnicos y todos por el estilo que ellos usaban samples más avanzados para la época, etcétera, etcétera De hecho Aero de Acrobat, que es un juego que hemos mencionado algunas veces. Es de Sunsoft, que es un juego que yo le tengo mucho cariño. Y hay un juego que se llama A Journey to Sirius, que también es un juego al que le tengo mucho cariño porque es un juego que tiene una banda sonora espectacular, sobre todo para la época de, de NES. Así que si no lo han escuchado, si no lo han jugado, está además en, la, en el emulador de NES de la Switch para que lo, lo chequeen. La mm. música de ese juego es buenísima. Mm. Así que que hagan que estén volviendo de una u otra forma. Buena bueno, bueno. Oye, entre, entre el bajo de Sunsoft y la guitarra de Konami, ¿con cuál te quedáis? Yo creo que con el bajo de... <risa> de oh. Sunsoft. Es una cosa alucinante. Oh. Me gustan más las guitarras de Capcom de la época de las cines la verdad. Ya, ya, ya. Ya está bien. Eh. <risa> Así que, bueno. con eso estamos por mi lado. Buena, ya. Entonces, vengo yo a arruinarles el día, porque... <risa> Ustedes, Oye, en línea. Sí, él hace tres líneas. ¿Ustedes sabían de que existe un eSport de Excel? Yo trato de evitar ¿Ah, sí? en el Excel. De sí. que la puta de agua y me da dolor de cabeza. Sí, obviamente. <risa> nosotros podemos entrar en la competencia. Porque, para la gente que no sabe, eh, la, hay una comunidad de Excel que está realizando competencias... Y que ella tuvo una durante el mes de mayo. Pero. Eh, justamente ahora en agosto surgió la noticia de que este fue retransmitido. a través de ESPN. Específicamente wow. ESPN 2. <risa> <risa> me, me sorprende de, que no sea ESPN 8. El 8. <risa> Sí, justamente mostraban de qué se trataba, eh, eran tres retos en los cuales la gente podía participar. Y la gente se, la gente partía y decía, ¿en serio hay competencia de Excel? Pero leyendo los comentarios lo encontraron todo interesante y dijeron, ¡Oh, yo quiero participar! ¿Cómo puedo hacerlo? O otro, vos sí. estamos esperando la competencia. Va a haber una a finales de año. Eh... Claro, claro. Sí, son cosas random que uno encuentra así como en serio, pero para todo hay un nicho. Mi amor, ahora hay un eSport e de Excel, Copa <risa> Mundial de Excel. Sí. Mi waifu ya me, me, se, se salió a trotar en la mañana. <risa> <risa> Lo dan, dan por ESPN. Por ESPN2. La ESPN2. Sí. Por si quieren ver la Copa la Mundial de Excel. <risa> Que fue eh, el, la, mira En la columna Vamos a entrenar en Type of the Dead ah, no, Mira, ¿well lo sabe Sabe usar mejor que yo, yo no sé Yo es como, ¿por qué estoy escribiendo de esto y ahora está en otro lado? ¿Por qué se está completando solo? Ah, al pico del juego El Excel es malo eh. <risa> A mí me encanta Excel. Eh, well for, well for... <risa> <risa> en Excel Bueno, hablando de cosas Que encantan este fin de semana se llevó a cabo específicamente el día viernes el concierto de los 30 años de Kirby oh. y en, utilizaron el mismo, la misma transmisión para poder colocar algunos anuncios, entre ellos que finalmente el Dream Buffet se va a estrenar el 17 de agosto Sí, se ve cool ya se encuentra disponible en tiendas para poder preordenarlo. Y está a un precio de 15 dólares. 15 lucas. Sí. Para gente que no, no conoce sobre el juego, el Dream Buffet es un título muy parecido al Culver Race, en el cual compites entre varios Kirby's y eh, puede ser hasta 2 o 4 players en los cuales tienen que comerse la, la fruta o los dulces. Y llegar a la meta. De ahí se calcula el peso, eh, cuál es el puntaje que se te asigna. Hmm. Mira qué choro. Sí, así que para la gente que está esperando el título ya por lo menos hay anuncio oficial. Oh, y además hubo un concierto, ¿no? En el evento. Sí, no, sí, por eso. Ahí estuvo la presentación y se encuentra disponible el stream. Pueden buscarlo por Kirby 30 Aniversario. Eh, creo que dura como una hora y media, dos horas el concierto, y es bastante bonito para la gente que disfruta los títulos del Kirby. Y es más, dentro del mismo streaming eh, anunciaron que iban a lanzar la versión Blu-ray del anime de Kirby, remasterizado. ¡Ay, qué cool! Sí. ¡Qué chulo! Así que. No soy muy fanático de, del anime de, de Kirby, pero tiene su fanática. No por nada ya. hubieron Vítores cuando la, <risa> no lo anunciaron. En otras bof. noticias. Eh, hace no mucho eh, se tenu, lanzaron un trailer de un juego que se llama Tokyo Stories. Con mm. la particularidad de que las gráficas son muy. de PlayStation 1, pero en el estilo pixelado. Y recuerda mucho el título como Rey. el cual es como un Japón un poco eh, distópico, un poco oscuro, sí, sí. y que refleja un poco la realidad de, del Japón alternativo que existe. La propuesta mm. llama bastante la atención por justamente la visual, así que ahí vamos a estar esperando eh, más noticias dentro de la Tokyo Game Show que se va a estar realizando. Eh, durante la, la semana de septiembre ¿O cuando, o cuando, cuando veo este Cuando veo esta gráfica Ahora no puedo evitar acordarme del meme De Better Console, de, de Soul en 3D No sé si ah, lo han visto sí. <risa> No puedo evitarlo No puedo evitarlo, no puedo evitarlo Es como lo único que veo Pero se, juego, se ve bacán igual Sí, y el juego espera ser lanzado dentro del 2023 Pero ahí obviamente Vamos a contar más detalle A medida que salgan más anuncios al respecto. Bacal. Y la última noticia que tengo Y quizás es la más polémica Fue que la semana uh. pasada Microsoft acusó a Sony De estar bloqueando los lanzamientos de los juegos en la Game Pass sure. Esto en medio de toda la polémica que ha surgido por parte de Sony Que... Le ha dicho que cómo puede ser posible de que títulos como Call of Duty no va a estar en en la plataforma de Sony y si sí va a estar la Xbox porque, como saben, Microsoft ha adquirido Activision. Todavía está en, en espera del visto bueno para oficializarlo, pero a la larga ya se sabe que va a pertenecer a Microsoft. Pero entre todo esto... Aparte de anunciar de que obviamente no, no va a ser un título esencial y por lo mismo no va a tener esta exclusividad como ellos temían. Pero aparte aprovechó la misma colita para decir de que le habían llegado información de que eh, PlayStation está solicitando a las compañías que publiquen sus títulos exclusivamente para... Eh, PlayStation y posiblemente para PC, pero que se salten la plataforma de Microsoft. Oh. Específicamente los servicios de suscripción, entre ellos el Game Pass, Google Stereo, etc. Y por lo menos eh, lo que están diciendo es que esto tiene que ver con unos leaks de Capcom. Que justamente ah, ¿sí? tenía, tenía esa información. Wow. Sí. Ahora, Hoy... que, o sea, a mí me parece extraño que eh, eh, ¿cómo esto se llama? Que, ¿cómo es que se llama esto? Que que PlayStation, Sony, bueno, pero PlayStation insiste en el tema de la de la exclusividad de los títulos, porque sí. ha demostrado tener puras consecuencias negativas en el público. No sé si eso realmente afecta las ventas o no, porque sí. Sobre todo en un ambiente donde estamos donde todavía hay mucha gente que no tiene acceso a una Play 5, mucha gente que aún tiene una Play 4, que la gente está valorando más que, las juegas estén, que los juegos estén en PC, más que en consola. Entonces, eh, me parece así. Sí, cariño? pasa que. Lo que pasa, lo que pasa es que, justamente, yo creo que hay un tema que tiene que ver con que, como todavía no hay tanta gente que tiene Play 5, la gente todavía no decide que se va a comprar con la plata que tiene. No sé, wow, ahorro plata para comprar una Play 5, ahorro plata para comprarme una Xbox, ahorro plata y mejor el PC. Entonces, como yo creo que Sony lo ve por ese lado, es como, bueno, si la gente está en la duda de qué comprarse todavía, tratemos de convencerlos de que se compre una Play 5. ¿Cachai? Y yo creo que va por ahí la cosa. Sí. Como desde el punto de vista de marketing, es un poco sucio sí. si queréis verlo de esa forma, obviamente, pero. Mira, yo. Competencia. Yo comprendo. Y, y igual en parte Puedo compartir el hecho de que eh, Paguen para Tener una exclusividad Pero otra cosa es pagar para que no salgas En la otra plataforma, pero sí en el resto de, Del de dispositivo Claro Y sobre todo si PlayStation mm. está poniendo plata para que No, no se coloquen en servicios De suscripción eh, Es porque derechamente No confían en su plataforma mm. No sé, pero es que de nuevo es como... Son, o sea, yo, yo pongo como gente que el hecho de que en, en... ¿cuánto se llama? En la Epic Games Store ha sido un cacho este tema mm. y ha sido un problema el hecho de que hagan esto Entonces es como... No sé, yo estoy, yo estoy más convencido que la exclusividad de los títulos no es Sobre todo cuando después de la Evo vimos que la gente aplaudió tanto que el crossplay fue un sea, una weá que existe. Claro, si tú quieres que la gente juegue en, en tu plataforma, tú lo que tienes que entregar es un mejor servicio. Mm. No obligar a la gente. Si obligas a la gente, la alienáis. Mm. Mm. Sí, y lo peor, lo peor de todo es que le causas daño al juego porque no puede tener mayor alcance. Claro, pues, o sea, restringir el juego inherentemente in, in, in, in, in eh, es eh, matar la buena voluntad de la gente, a tener... Bueno, o sea, co comprar hardware siempre es una barra super alta mm. Comprar el juego ya es parte de la mecánica Y una cuestión super entretenida O sea, es, es, es parte del hecho de que estás adquiriendo un producto y todo el asunto ¿cachai? Y nadie sí. quiere caer en el infierno de las microtransacciones ¿Cachai? Mm. Pero... De nuevo, me, me parece que es, es super agüedonado El hecho de que... Eh, que... que, que que tengamos que entrar en este tipo de dinámicas de. Ya, pero si estáis en la Playstation, no voy a estar en Netbook. Siendo que ya tuvimos 10, 20, 20 años, ¿cachai? De esa dinámica de mierda donde en realidad la gente. La única que pierde son los consumidores, no las compañías. Sí. Claro. Sí, sí, ya no estábamos en la época de la Guerra Fría entre Sony, o sea, entre Sega y Nintendo, o. O 2000 es que era Sony o, o Xbox. Que, para ponerse la camiseta, ya pasamos eso. Yo creo, yo creo que nadie jugó más persona 4 que cuando se liberó en, play, en PC. Sí. Totalmente. Definitivamente. Totalmente. La gente, la gente que la música y todo eso. Yo creo que nadie va a disfrutar más persona 5 que cuando se liberó para todas las demás consolas. Sí. Totalmente. Y, y que Atlus ha dado el visto bueno para que salga en todos lados, si el PC era un experimento para ellos. Literalmente. Mm. Pasa que el que gana ahí es Atlus, pero realmente el que no gana ahí es Playstation, no sé... Sí, Sony. pero es que ya a esta altura, es que yo por eso te digo, después de ser... yo siempre, Nosotros siempre explicamos que la venta las ganancias de todas estas compañías están en las preventas mm. sobre Todo en esta época sí. de internet donde existe la piratería y todos los DRM y todo eso. Las primeras dos semanas de ventas son las que definen las ventas de un juego. Porque después vienen mm. la, la, las ventas con descuento y toda la cuestión. Entonces ahí claro, seguir, lograr que gente más gente compre el juego pero ya recuperaste los costos de inversión ¿sí? el que gana desplato mm. después de un tiempo no es el publisher es el desarrollador mm. ¿sí? Sí. y Atlus gana con el hecho de que más gente compre el juego si sale por ejemplo en, PCC, en, en en Switch porque entendamos algo por ejemplo juego, hoy día la mayoría de los juegos salen en Switch, no porque la Switch sea una buena consola, sino porque la cantidad de usuarios que hay en Switch es gigantesca sí mm. definitivamente y la... Es el, el Android de las consolas. Es literalmente sí. el Android de las consolas. La voy a hacer como el hoyo, pero que va a haber mucha gente que lo va a comprar. <risa> Incluso para estándares como, no sé, po, que vendáis menos de lo que venderíais en otras plataformas, pero va a vender más. Claro. Mm. En efecto. Sí. Bueno, y esas son las noticias que tenía para hoy. Todo bien. Todo súper. Sí, como. Como se ve, Al... no, no, sí, no, no avanzó tanto la industria como esperábamos, pero. Al final todo salió bien. Sí. Y todo... <risa> nada, <risa> nada, nada pudo, sí, pudo malir sal. <risa> claro. Así que con esto despedimos esta edición feriado de La Cuatrifuerza. <risa> Muchas gracias a. Todos los que nos vieron el día de hoy, recuerden visitar www.pagua.cl Donde podrán encontrar noticias, artículos, reseñas relacionadas con videojuegos, con tecnología, cine y mucho más Y recuerden visitar nuestras redes sociales, nos pueden encontrar en Pagua.cl o Pagua.cl dependiendo de la red social Nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en Twitter, en Youtube y en Twitch Recuerden que estamos subiendo las entrevistas de... FestiGame Game a través de nuestro canal de YouTube. Ya nos quedan dos entrevistas que están pendientes por subir. Pero pueden encontrar las que realizamos a los invitados de Jurados de Cosplay, a los doblajistas y eh, a Warner que nos comentaron acerca de Multiversus que nos estaban presentando y que el juego salió hoy día, si mal no me equivoco. ¡Ah, sí, qué bueno Sí, ya se encuentra disponible. Eh, y ahí también vamos a tener la entrevista que realizamos a, a Mika Oh, ¿y es la entrevista a Mika? Sí, guiño, guiño es O oh, yeah. eso sí es lo Sí Y eh, La Cuadrifuerza, recuerden que sale los días lunes a contar de las 7 de la tarde Y el capítulo se sube y se encuentra disponible el día siguiente en YouTube Salvo que surja algo, pero por lo general pero... es así madera de nuevo <risa> claro <risa> muchas gracias a todos los que nos vieron el día de hoy saluditos a Atsumu, a Felipe que estuvo ahí a Dayuarki a a Fuenichan que también estuvieron comentando Aguante. con nosotros sí. y nos estamos viendo la próxima semana Ah, chicos eh, sus redes antes que se olviden arroba tenegan en todos lados y arroba MiteroPX en todos lados y no sé si quieren si tienen algún anuncio especial que quieran realizar antes de Todavía terreno. no, pronto, pronto Pronto, oh, pronto, ahí te cuento Ya <ríe> Bueno ya. Nos despedimos Hola. chicos eh, Nos estamos viendo la próxima semana Cuídense, chau chau Chau